Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. La manera de seguirnos de escuchar la radio es a través de la página web wwwmix www.mix-medio-magazine.com. Www y llegó el momento de educación financiera y cuando hablamos de educación financiera estamos hablando del coach Jorge Burme buscando la salida es el tema de hoy y un laberinto como ustedes pueden observar en la imagen del facebook buscando la salida de qué se tratará le damos la bienvenida a mi compañero mi colega mi amigo coach jorge burmeco ese juli coach hola jorge cómo estás hola karina buenas tardes buenas tardes a toda la audiencia de la radio cómo estás? Muy bien eh, bueno. acá, me traje a tu hija a la mente. Sí, este, la fanática número uno. Este, sí. Bueno, hoy arrancando el mes de septiembre, el mes de la primavera, eh, donde todo renace, así que bueno, con muchas expectativas, con muchas ganas, de que termine el frío, de que termine el encierro, de que termine todo, ¿no? <risa> Ponerle un punto, ¿no? Y esto que vos mostraste, este laberinto de salida, viste encontrar la salida de todo esto, y septiembre siempre es un mes apropiado, porque nos da esperanza el mes de septiembre. Sí, sí, ese es renacer, ¿no? Otra vez reinventarnos, uh -huh. de volver a, a, a tomar conciencia de que podemos co-crear toda nuestra realidad y todo, así que, buenísimo y es un poquito de eso lo que quiero hablar hoy, ¿no? eh, arrancamos allá hace un rato este, como que era por unos días y cada vez más largo y ahora estamos ahí en el medio del laberinto, eh, ya nos hemos perdido, nos hemos desesperado, nos hemos, hemos pasado creo que por todos los estados de ánimo y bueno ahora es el momento de ir empezando a buscar esa salida que creo que cada vez está más cerca. Esto no va a ser eterno, seguramente. Nunca pensamos que iba a ser tan largo, pero, pero tampoco va a ser eterno. Entonces, poder ir diseñando esa salida para que, para que cuando se salga, este, salgamos de la mejor manera, ¿no? Porque eh, seguramente el mundo no va a ser igual. Eh, Tal cual, esa, esa tampoco, es la idea, ¿no? Salir sí, de sí, la sí, mejor manera. Sí, sí, tampoco hacerlo tan... Este, eh, tan así trágico porque la humanidad como humanidad se ha, se ha recuperado de millones de crisis mucho más fuertes y en otros momentos donde había mucho menos herramientas para superarlas y siempre hemos salido adelante y hemos podido sobrellevarlo, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos una mirada un poquito más, este, más de, de confianza y de esperanza y de todo esto sabiendo de que, de que es un momento muy muy bueno porque nos produjo ese parate necesario para tomar conciencia de muchísimas cosas, ¿no? Y creo que es eh, algo que nos va a dejar esta, esta pandemia, el, el tomar eh, conciencia de quiénes somos y qué estamos haciendo este, en este mundo y sobre todo qué estamos haciendo con esa posibilidad de hacerlo. Así que bueno, y eso es un poco lo que quiero hablar hoy, ¿no es cierto? Y, y plantear eh, la necesidad de salir de la paranoia, salir de la desesperación, salir de, de todo esto que nos está este, preocupando, para dedicarnos a ocuparnos justamente de cómo, cómo salir de la mejor manera. Y en eso eh, el, lo primero que tenemos que hacer es esto que estoy hablando, ¿no? de mantener... Eh, la calma, la calma interior, estar en nuestro centro, estar enfocados con una mentalidad positiva, eh, informándonos, pero no sobreinformándonos y, y viviendo en un estado de estrés realmente eh, terrible, como yo veo en algunas personas que se pasan horas y horas consumiendo noticieros y este, un tipo de, de prensa que realmente no ayuda mucho. Este, no hablo de todo, pero sí de gran parte de, la, de los noticieros que están llevando solamente los datos negativos y están este, sembrando ese, ese estado de, de, de paranoia que hay en la sociedad hoy en día. Así que bueno, mantenernos informados lo suficiente para saber qué es lo que a mí me corresponde hacer como ciudadano, como vecino, como, y si estoy en alguna función que tengo que ocuparme, estar este, muy... Eh, responsable cumpliendo con mi tarea, pero no pasándome de vueltas y que, eh, preocupándome absolutamente por todo, porque no es necesario y necesito hacer simplemente lo que tengo que hacer, guardarme lo más que pueda, colaborar en lo más que pueda, tratar de ser responsable en todo lo que me pidan y en todas estas cosas. Eso es este, estar en calma y estar en el centro y estar eh, orientado a que esto sea lo más rápido posible. Pero después, bueno, una vez que estamos ahí en ese lugar, empezar a ocupar nuestro tiempo en estas otras cosas que son lo importante, ¿no? Primero y principal realizar un diagnóstico, un diagnóstico cierto y claro y personal, eh, donde estoy en este momento, donde estoy parado. Cómo, ¿Cómo es mi, mi vida y cómo va a ser después de esto? Porque cada uno tiene algo muy particular, ¿no? Cada uno, el que es empleado, está pensando en su fuente de trabajo, el que es empresario está pensando cómo salir de la deuda que le generó esto. O sea, cada uno en su lugar va a tener que realizar su dia diagnóstico de, de cómo está, ¿no? Y empezar a entender esto que decía anteriormente, ¿no? Que, que sí o sí este mundo va a cambiar. Entonces, ¿cómo me voy a ajustar en eso? ¿no? Si tengo un negocio, ¿cómo tengo que hacerlo para esos cambios que se vienen? Hoy en día hay un, hay un modelo que no podemos desconocer, que es el modelo de esta nueva era, de la era de la información, donde todo va muy deprisa. Nosotros ya lo hablábamos mucho antes de esta pandemia. ¿no? Todo cómo se va acelerando y cómo tenemos que incorporar ese nuevo modelo de la era de la, la conciencia, de la era de la información donde tenemos que ir adaptándonos a eso, ¿no? entonces los negocios van a tener que empezar a poner el ojo en, en, el, en, en muchas cosas que salieron y que se, que se impulsaron con esta pandemia, como ser, empezar a tener presencia en redes, visibilizarse al mundo, el mundo ya va a ser más cerrado, la gente va a comunicarse mucho a través del internet. Así que si tenemos un negocio, tenemos que empezar a trabajar por ahí. Y hoy es un momento, por ejemplo, hasta los pequeños comercios de barrio, poder generar ventas a través de las plataformas, con oportunidades en las redes, publicando sus productos, también teniendo un servicio que pueda ser de entrega a domicilio, este, y todas estas cosas que para los pequeños comercios pueden ser un renacer. ¿no? El poder tener una atención directa con su clientela, con sus vecinos, con su barrio, y poder este, aplicarlo desde los medios de comunicación y de las redes que hoy le dan la posibilidad a cualquiera de desarrollarlo. Entonces vamos a tener que empezar a ocuparnos de, de, del conocimiento, de empezar a manejar toda esta nueva información de esta nueva era. Y ya lo hablábamos anteriormente que la economía ha cambiado, ya no tenemos una economía sólida, firme, de, de, de suelo firme. O sea, la economía está, como todas las cosas en este mundo, en constante movimiento. Va cambiando y evolucionando aceleradamente. Entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios todos los días, manteniéndonos alertas y aprendiendo día a día nuevas técnicas y nuevas cosas que nos pueden ayudar a estar ayornados a esa realidad que se está viviendo. Entonces, eso es muy importante saber dónde estoy. Y si soy emprendedor también, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas puedo, puedo ir sumándole a, a mi emprendimiento? Hoy por hoy los negocios digitales, todo lo que tiene que ver con la informática, todo lo que tiene que ver este, con, con la... Con la este, propaganda a través de, la, de las redes es fundamental, que, que va a cambiar rotundamente la forma en que se comercializan la, los productos y los servicios en el mundo. Entonces esto que venía a paso lento hoy se aceleró y tenemos que estar realmente eh, viéndolo para poder salir, eh, que, que cuando todo esto se libere podamos estar posicionados como para tener herramientas claras para ir hacia adelante ¿no? y adaptarme a todos estos nuevos patrones que va a haber. No solamente de, en nuestros negocios, sino también en los patrones de, de consumo. Las personas este, han cambiado sus hábitos de consumo con esta pandemia. Se consume desde otro vale. lugar. El, el, el, el consumismo, que es una de las características de la era industrial, también va, va a ir terminando. ¿no? Ese consumismo que viene impuesto desde, desde la necesidad de de poder comercializar los productos de la industria y que a través de la publicidad este, nos han, nos han este, hecho ver la necesidad de que teníamos que consumir esos productos si no, no no éramos felices o no, no lográbamos las, las cosas que queríamos. ¿no? Eso va a ir cambiando, esos patrones de consumo también, como van a ir cambiando los patrones de trabajo salimos de esa era industrial y, y también vamos a tener que adaptarnos a ese nuevo modelo que es el emprendimiento, uh -huh. es donde, así. Cada, donde cada persona va a tener que desarrollar sus habilidades, habilidades natas, eso que, que le gusta, eso que ama, para poder llevarlo a un nivel de excelencia y poder brindarlo, no, no saliendo a buscar eh, trabajo, sino saliendo a ofrecer soluciones desde nuestra habilidad, desde nuestro talento. De, de eso que nosotros eh, sabemos hacer. Entonces para el emprendedor es un momento ideal, porque viene la era del emprendimiento. Pero va a tener que desarrollar todas esas habilidades comunicacionales, poder tener empatía, poder empezar a, a educarse en todos los sentidos. ¿eh? Y también es importante adaptarse a, a, la, a, la, a, a esto de... De, las, eh, de la educación financiera, ¿no? poder entender de una vez por todo cómo funciona y sacar todos esos paradigmas que nos fueron transmitidos en la era industrial y que nos llevaron a, a depender de un empleo, a depender de otra persona, a trabajar para otra persona. Ahora vamos a tener que empezar a trabajar para nuestros sueños, para nuestros proyectos. Y es ahí donde está eh, la responsabilidad que tenemos cada uno. Por eso... Este, la necesidad de, de poder eh, tranquilizarnos, bajar, ponernos en nuestro centro y empezar a planificar esa salida para este nuevo, esta nueva era que se viene, para este nuevo mundo que se viene, que seguramente va a ser muy diferente, pero que poco a poco va a tender a ir este, adaptándose a estos cambios que se hablan y que van a ser ya eh, seguramente definitivos. ¿no? Así que... Eh, yo quería traer esto para animar a las personas a, a ir tomando conciencia de esto, ¿no? Eh, nosotros quienes somos, y siempre hablo también de esto que es tan importante, saber de que nosotros eh, creamos nuestra realidad y que tenemos que empezar a, a diseñarla en, nuestro, en nuestra mente, en nuestras conversaciones eh, internas, diseñar ese modelo de mundo que queremos vivir ir adaptándonos más allá de las circunstancias, poder saber qué es lo que queremos, cómo nos vamos a preparar para vivir y empezar a declarar eso que queremos para ir a buscarlo. Así que es un momento oportuno, como siempre lo digo, este para prepararnos, para buscar información, la información está al alcance de las manos, y salir un poquito de la paranoia y de los noticieros y empezar a escuchar todas estas... Hoy hay miles y miles de talleres, cursos y cosas que se pueden realizar a través de la, del Internet y que muchos de ellos son gratuitos y otros que tienen muy, muy bajo costo para la enseñanza y las herramientas que brindan. Entonces empezar a, a buscar todas esas herramientas que estamos necesitando de acuerdo a qué es lo que nosotros creemos que puede ser nuestra herramienta para conquistar esta nueva era, para arrancar de la mejor manera. Porque el que no se pueda adaptar, es como, como dijo Darwin, ¿no? la especie que no se adapte se va a extinguir. Así que es responsabilidad de cada uno poder tomar esas herramientas. Tal cual, tal cual. Tan bien oportuno ese dicho ahora acá. ¿no? Este, eh, tenemos que transformarnos, tenemos que adaptarnos. Eh, y, y sé que, que todo lo vamos a poder hacer, porque además... No solo por ser argentino, creo, porque todos somos animales de costumbre, viste que el ser humano se adapta a los cambios, es solo de en cuestión de tiempo. Es tal cual, sí, sí, es, es adaptarse, es adaptarse y empezar a... Nosotros tenemos la inteligencia suficiente para ir reconociendo las oportunidades y, recono y reconociendo también cuáles son nuestras ventajas y cuáles son este, nuestras habilidades para poder desarrollarlas. A veces el miedo hace de que no podamos mirar hacia adentro, mirarnos y reconocernos nosotros mismos. Eh, ese miedo que por mucho tiempo nos sembraron, que nos hicieron creer de que nosotros tenemos que depender de alguien cuando más allá de depender si podemos salir de ese, de ese lugar y podemos tomar la vida en nuestras manos, está la zona de la libertad, que es una zona maravillosa, donde podemos crear ese mundo que queremos crear. Entonces es un momento que a lo mejor llega así de esta manera tan, tan brusca o tan, tan trágica, ¿no? como es esta pandemia mundial que tiene a, a un tercio de la población eh, recluida, eh, pero que es, un, es, una, es una parte del proceso de evolución que tenemos. Y hay que aceptarlo, verlo y tomarlo como una oportunidad de cambiar y de ponernos en la, en la cresta de la ola, ¿no? Que nos pase la ola por encima, sino que la podemos surfear y, y sacar el mejor beneficio, ¿no? Así que ese claro, yo bueno. creo que es el mensaje de hoy, eh, buscando esa salida a esta, a esta crisis que hay, a, esta, a todo esto que nos está pasando y que, que no nos tiene que atormentar, sino que al contrario nos tienen que conectar mucho más con, con otros valores, otros valores que tienen que ver eh, con esa integridad y con esa riqueza que siempre hablamos en este espacio de educación financiera, que no solamente tiene que ver con el dinero, sino de, que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con la salud y que tiene que ver también con el tiempo, con nuestro tiempo, con nuestro tiempo de vida, que es lo más grande que tenemos entonces esa riqueza integral de la que siempre hablamos es la que hoy le tenemos que poner atención para desarrollarlo y volver a, a esto no a, a nuestros afectos a nuestra salud eh, no solamente la salud puntual de nuestro cuerpo sino de todo nuestro entorno de nuestro planeta de nuestro mundo de nuestra sociedad creo que hay que hay que poner saludable no solamente al medio ambiente vamos a tener que tomar la responsabilidad de poner saludables las instituciones, la justicia, las leyes, todo lo demás, cada uno en su lugar, pero este es un movimiento que viene para transformar ese mundo, y es un mundo de conciencia el que se viene, y todos estos cambios van a ocurrir, y se vienen, y son este, indefectibles, así que tenemos que estar preparados para eso. Atentos, listos y ya. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Muy bueno lo que trajiste hoy. Gracias, Jorge. Gracias, Cari. Nos vemos entonces la semana que viene. Un gran saludo para todos. Acá en Entre Ríos hoy un día lluvioso, pero muy lindo para estar adentro. Así arrancó septiembre allá en Entre Ríos, pero bien Acá. había la lluvia, Jorge. Acá <ríe> hacía muchísima falta, muchísima falta. Sí, está bueno, buena. Cari, gracias. ¿eh? Un saludo para todos. Gracias. Así pasó el coach Jorge Burnet por la tarde del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.